Gracias, <ríe> bienvenidas, bienvenidos a Almas en Conciencia, un programa creado, generado para ti, para que puedas encontrar esa energía, esa luz interior que reside ahí desde antes que nacieras, esa energía, esa conciencia que te lleva justo a otra manera, otra óptica, otra percepción, otra forma, otra luz, otra conciencia, para que puedas activar todo ese ser tan maravilloso e importante que eres para esta existencia. Bienvenidas, bienvenidos a Almas en Conciencia. Mi nombre es Margarita Mercado, te saludo desde Ciudad de México. Eh, te recuerdo que puedes seguirme en Instagram como Margarita Mercado y este programa también como Almas en Conciencia, puedes seguirlo. También tenemos nuestro canal de eh, YouTube que se llama Margarita Mercado y ahí vas a poder encontrar todos los programas que hemos tenido a lo largo de estos años eh, meditaciones eh, trabajos de conciencia eh, también información que te puede proporcionar ese canal, así que por favor sigue ese canal Margarita Mercado, activa las manitas, eh, por favor, activa la campanita y activa, eh, ponle ahí like, por favor, a todos los programas, regálame varios likes a ese programa, veles ahí escribiendo y eh, gracias, gracias, eh, por favor, regálame también en esta, vez Corazones, muchos corazones eh, para que lleguen más. ¿Qué tal se pasaron el día de ayer? ¿Cómo se sintieron? ¿Cuáles fueron las reflexiones que recibieron de ese día? Eh, ¿Cuál es esa sensación que te deja a ti el 14 de febrero? Vémelo escribiendo. Eh, comparte. Eh, tus opiniones son totalmente válidas, por favor. Compárteme cómo te sentiste el día de ayer. ¿Cuál fue? ¿Fue una percepción diferente? Eh, ¿Tuviste una óptica distinta ¿Qué hubo ahí en tu interior? que se movió en esta ocasión? Eh, escríbeme, escríbeme por favor Y también eh, te recuerdo Te recuerdo que ya este jueves Este jueves iniciamos Conciencia angelical Si tienes duda de cómo contactar con tu ángel Si tienes duda de eh, Si lo haces bien o no si sabes que es un lazo sano o no, si eh, tienes todavía como, como ese iré por el buen camino o no iré por el buen camino, conciencia angelical te otorga toda la información necesaria, vida y por haber, para que tú puedas contactar a estos seres a esta conciencia que siempre la has tenido solamente hay que ir limpiando esta conciencia y yo te voy a enseñar cómo te voy a dar pasos, ejercicios, maneras, formas para que tú puedas ir trabajando con esta conciencia de luz conciencia angelical Inicia este jueves 6.30 de la tarde, eh, va a ser a través de Zoom, las clases son online, no importa en qué parte del mundo te encuentres, podemos tener esta clase tú y yo, así que por favor inscríbete, todavía estás a tiempo, todavía puedes inscribirte y... Está este curso Conciencia Angelical, así que lo puedes tomar adelante para este curso. Y vamos a iniciar con nuestro ángel del día y vamos a ver qué ángel eh, nos acompaña el día de hoy. Y es el ángel número 66 que se llama Manakel. Significa Dios que secunda y mantiene todas las cosas. La esencia que aporta es distinción y conocimiento del bien y del mal. Las personas que nacieron bajo este eh, ángel en estos días podemos experimentar que Menakel tendrá la capacidad de discernir en todo momento entre el bien y el mal. El camino correcto y el erróneo lo cual hace estas personas estén verdaderamente adornadas por cualidades y virtudes tanto materiales como espirituales. Lo que otorga es calmar la cólera de Dios, liberarnos de sentimientos de culpa, eh, ayuda contra el insomnio. Protege contra las malas eh, cualidades físicas y morales y la propuesta personal que nos trae este ángel es vencer las malas cualidades del cuerpo y del alma. Mana, que él nos ayuda a calmar la cólera de Dios y liberarnos de los sentimientos de culpa que nosotros creemos por ahí. Así que, bueno, pues hay que hacer esa limpieza de manera personal. Hay que eh, tratar de hacer, hacer esta conciencia. Bienvenidas a todas las chicas que ya veo aquí conectadas: Crisanta Moreno, Lorena del Ángel, Luz Estrada. Cristina Rosales, bienvenidas. Eh, también le damos la bienvenida a Omar Cifuentes, Beatriz Rodríguez, bienvenidas. Eh, Perla Jasso Corrales, bienvenida. Diana Arguín, bienvenidas. Gracias por estar. Y dice eh, Beatriz que ayer fue un día estupendo. Eh, para ver, déjame ver qué dice por acá. Uh, dice, ver cuántas personas me enviaron un saludo, sticker, llamando, estuvo muy amoroso este día del amor y la amistad. Perla Jaso dice que ayer fue un lindo li día, recibió muchos mensajes del arcángel Chamuel. Y luego por acá, Verónica Alejandro, hola, buenas tardes, excelente día. Ay, ah, te recuerdo, ayer les compartí un oráculo. Eh, que hicimos especial del Arcángel Chamuel Está en el Instagram y en mi página Margarita Mercado Ahí lo vas a encontrar Así que si quieres recibir un mensaje del Arcángel Chamuel Solamente tienes que escoger del 1 al 3 y ahí está la respuesta. Así que eh, terminando el programa, puedes revisarlo en mi Instagram, Margarita Mercado, o en la página de Facebook también, Margarita Mercado. Vas a encontrar ahí el mensaje del Arcángel Chamuel. Por si no te enteraste, ahí está esa información también para que puedas tú eh, verla. Y bueno, pues vamos a iniciar ahora sí eh, en este momento con esta con este tema. Que bueno, pues precisamente todo. Este mes eh, mi idea fue siempre dedicarse al amor y ver las distintas perspectivas que nosotros podemos abordar sobre este tema. Este tema es da tela para cortar toda la vida y no voy a terminar de hablar de este tema, porque realmente esta conciencia que nosotros tenemos del amor es totalmente... Eh, Enturbiada por nuestros pensamientos, por nuestra percepción, por nuestra forma de interpretar el mundo y siempre eh, va a ser con una constante confrontación si realmente eso es amor o no es amor. Aquí te voy a platicar y te voy a mostrar una forma y tú ya me dirás qué, qué sientes, cuál es tu percepción, si lo has vivido o no lo has vivido. Eh, ¿Cuál ha sido esa conciencia que tú has tenido en el amor? Y no nada más en el amor de pareja, sino el amor que tienes por ti, por quien eres, el amor que tienes por tu familia, por tus amistades, el amor que tienes eh, por la vida misma. Entonces, esa es la conciencia de poder vivirnos en un amor. ¿Cómo sientes? ¿Sientes que te ha hecho falta más amor? ¿Sientes que el amor no ha sido justo contigo? ¿Sientes que, que pues en realidad no has tenido esa conciencia de plenitud, de felicidad, de realmente sentir ese amor? ¿Cómo ha sido esa vida, ese momento, ese tiempo en cómo tú has experimentado el amor? Eh, el día de hoy vamos a reflexionar, el día de hoy vamos a entrar a, a lo más profundo de tu ser y que tú vayas observando cuáles han sido esos obstáculos para poder estar en esa conciencia de amor. Vamos a entrar a esa parte más profunda de tu ser, en donde existe ese miedo, ese gran obstáculo que todos tenemos para poder amar y ser amados, para permitirnos gozar de un amor pleno, para podernos permitir gozar de esta existencia y observarla con ojos de amor. O poder observar esta existencia a través del miedo, de la incertidumbre. Vamos a entrar a esa parte más profunda de tu ser. Y vamos a ver qué hay detrás de todo esto. Y antes de eso me permití tener un texto eh, que va a servir. Va a servir para... Eh, este momento y vamos a escuchar dice el amor es un estado de conciencia es un florecimiento interno que va más allá de la materia y la forma que va más allá de la mente humana el amor no tiene raíz en el ego en la codependencia o en la sumisión el amor es libertad el amor es el corazón que florece desde el fondo de tu alma El amor es la esencia natural Y despierta en tu más grande poder El amor se vive El amor se emana El amor es a través de todo lo que vives El amor es el sol El amor es la luna El amor es cada grano de arena Cada fruto brotando en de la fuente Cada trinar de mirlo cada vuelo del águila el amor es la madre naturaleza es el cosmos y su movimiento en el nacimiento de un nuevo manantial el amor es lo que sucede en cada parpadeo el amor nos hace el nacer y también al morir y bueno esta, esta es una, una reflexión, un pensamiento que comparte eh, Lucrecia Astronauta y se me hizo muy muy ad hoc para el día de hoy y sobre el tema que, que quiero platicar y que nosotros nos demos cuenta que vivimos a través de un sueño un sueño muy profundo caímos en un sueño tan profundo que ya no sabemos si estamos soñando o estamos despiertos caímos en este sueño tan profundo de nuestro ser... que esta existencia y esta realidad nos aferramos tanto a ella... que la hemos hecho parte de nosotros y que este sueño para nosotros forma parte de nuestra realidad... y que en realidad es un profundo sueño... un sueño tan profundo que no nos estamos dando cuenta de qué es lo que es real y qué es lo que no es real nos hemos aferrado tanto a este sueño que le llamamos realidad nos hemos aferrado tanto a este sueño que le mandamos y lo llenamos a nuestro alrededor de tantas cosas que nos damos el permiso siempre de conectar con otras personas que están viviendo un mismo sueño y que ese sueño que estamos viviendo todos lo compartimos en este planeta soñamos que tenemos un nombre soñamos que pertenecemos a una familia soñamos que tenemos extensiones de nosotros y esos los llamamos hijos. Soñamos que conocemos a alguien que comparte este mismo sueño. Y juntos construimos castillos de sueños. Compartimos una vida soñando. Y muchas veces esos sueños que estamos compartiendo nos llevan a ciertas partes de esos sueños en donde existe dolor existe sufrimiento dentro de ese mismo sueño podemos lograr tener pesadillas podemos lograr tener dolor podemos lograr tener sufrimiento y vamos por la vida sintiendo que esa pesadilla es totalmente real es totalmente auténtica y que Muchas veces hasta ocupamos la palabra es el sueño del cual no quiero despertar O sentimos que ese sueño puede ser tan esperanzador o tan fuerte Que sentimos esa libertad de vivir ese sueño ¿Y qué sucede cuando en realidad quisiéramos despertar de ese sueño? Cuando nosotros realmente queremos despertar de ese sueño cuando queremos mantenernos alerta y decir, esto es completamente un sueño. Esta historia que me estoy contando dentro de este sueño, me ha llevado por caminos de dolor, de sufrimiento, de carencia, de necesidad, o me ha llevado a un sueño de libertad, a una experiencia totalmente vívida una experiencia en donde me estoy dando cuenta y observo mi cuerpo y veo que esta existencia es solamente un momento pasajero y que mi verdadera realidad es totalmente ausente de este sueño. Y muchas veces no nos damos cuenta de en qué momento ¿Estamos soñando y en qué momento estamos despiertos? ¿O si todo el tiempo hemos soñado y si todo el tiempo hemos estado despiertos o no? ¿Quién dice cuando en realidad estamos durmiendo, estamos viviendo nuestra verdadera existencia y que cuando despertamos nuevamente volvemos a la Matrix y estamos nuevamente conectados en ese sueño? Y que cuando volvemos a dormir volvemos a nuestra verdadera realidad comento esto porque muchas veces nos metemos tanto en esta realidad que nos la tomamos tan en serio que perdemos de foco lo que somos perdemos de foco la intención que nosotros tenemos en realidad perdemos de foco lo que somos realmente, cuál es nuestra verdadera esencia, cuál es nuestra verdadera conciencia, qué es lo que nosotros realmente estamos viviendo en nuestro ser que no nos permite observar una realidad completamente distinta. Y esto nos saca completamente de nuestra frecuencia nos hace que nosotros, esa frecuencia por la cual creemos que estamos conectados, la veamos totalmente ajena a nosotros. Sentimos que esa frecuencia de la que yo estoy hablando, que es el amor, es ajena. Y sentimos que el amor es inalcanzable, que el amor es injusto, que el amor no podría formar parte de mi vida porque pues en mi familia nunca se ha hablado de amor no recibí ese amor en mi familia y cuando nosotros salimos de ese programa salimos de ese sueño tan profundo y nos damos cuenta que solamente estamos soñando y que nosotros siempre hemos sido amor y que esa frecuencia solamente está en un lugar al cual tal vez no hemos accedido. Está en un lugar en el cual tal vez nunca hemos tocado al 100%, tal vez hemos vivido a través de esta frecuencia y este sueño nos ha llevado a llegar un poquito y nuevamente volver a bajar y nuevamente volver a tocar esa parte y volver a bajar nuestra frecuencia. Cuando nosotros nos damos cuenta que esta realidad es algo que nos contamos, cuando nos damos cuenta que esta realidad es algo a lo cual pertenecemos, sí, pero no es el 100% de lo que nosotros somos. Entonces, es importante para nosotros darnos cuenta que toda esta realidad es un sueño que estamos contándonos constantemente y que es una frecuencia a la cual no pertenecemos. Nuestra verdadera frecuencia es la esencia del amor En este sueño nos hemos contado Una y mil historias de enfermedad De destrucción, de guerra, de desigualdad De hambruna, de eh, no ser humanos inclusive Estamos tan aferrados a solamente ver Lo que nosotros queremos ver que no somos capaces de salir de ese sueño y darnos cuenta que esta realidad es totalmente irreverente, es totalmente loca, es totalmente de cabeza. Y que cuando estamos en esta frecuencia aún más elevada y que salimos de ese sueño y que salimos de esa conciencia y nos damos cuenta que esa realidad no era tan verdadera como yo lo creí y entonces poco a poco esos lazos o esas finas mallas que mi conciencia tiene que está envuelta en medio de patrones de pensamientos miedos y toda esa sensación por la cual estoy aquí se va liberando cada vez más y va entrando más luz en tu ser va entrando más amor en esta conciencia, en esta frecuencia, vas a poder ir entendiendo cada vez más esa conciencia elevada, ese ser que realmente eres, pero ya desde esta parte consciente. No sé si me siguen hasta aquí, no sé si me estoy dando a entender, pero es el darte cuenta que esta frecuencia por la cual estamos viviendo el día de hoy y que nos contamos tantas historias y que caemos en tantos dolores en tantas tristezas en tantos miedos en tantos sufrimientos son simplemente sueños los cuales nos hemos contado y que muchas veces pertenecen a una conexión que tal vez fue contada por personas de hace mucho tiempo y que jalamos esa conciencia y la seguimos perpetuando seguimos perpetuando los sueños de sufrimiento seguimos perpetuando los sueños de enfermedad, de hambruna, de desigualdad y hacemos que esto se expanda, crezca y contamos nuestros propios sueños con los demás soñadores y estamos hablando de esa realidad que en realidad no existe y entonces, nos sentimos tan ausentes y decimos, es que esto es verdad o en realidad estoy soñando. ¿Esto podría ser o no podría ser? ¿Esa conciencia existe realmente o no existe realmente? ¿A qué le llamo realidad y a qué le llamo sueño? una forma de conectar completamente distinta es que cuando nosotros nos vemos y decimos ¿soy un espíritu albergando un cuerpo? o ¿soy un cuerpo con espíritu? es la óptica totalmente distinta y es exactamente lo mismo que yo hablo cuando digo ¿estoy soñando o estoy despierto? porque cuando estoy soñando puedo conectar con la realidad de los otros y entonces veo que hay dolor veo que hay sufrimiento veo que no existe el amor en esta tierra y veo que el ser humano no es humano porque está tan ausente de la conciencia del amor que se va alejando y cada vez va bajando más y más y más y más su frecuencia que se apega tanto a esta realidad y la lleva a tales extremos de decir, pero es que me duele esta existencia. Me duele todo lo que está pasando a mi alrededor. Me duele lo que estoy viviendo. Y es tiempo de soltarlo. Es tiempo de hacerte consciente que parte de lo nuevo que vamos a estar viviendo en esta nueva era de acuario es hacerte consciente de que esto es un profundo sueño de tu alma y que cuando despiertas te das cuenta que en realidad el sufrimiento no es el verdadero sufrimiento por lo que tú estabas sufriendo no hay, no existe porque tu alma solamente conectó con ese sueño que quería ver qué significaba vivir a través de ti a través de tus eh, experiencias a través mm, mm, mm. déjenme borro por acá un mensaje uh, ya está ok y entonces aquí nos damos cuenta de todas las situaciones que nosotros estamos viviendo y que no somos tan conscientes de lo que estamos viviendo porque nuestra frecuencia está totalmente distorsionada y nuestra vida está totalmente distorsionada porque no nos estamos dando cuenta de qué es lo que está pasando con nuestro ser imagínate tú que durante la noche puedes desprenderte de tu cuerpo y entonces como alma estás viajando y te das cuenta que este cuerpo realmente no tiene el valor que tú le habías dado y que todo lo que tú tienes a tu alrededor no tiene el valor absolutamente nada de lo que tú habías creído que tenía y que en realidad todo lo que estás viendo alrededor de ese cuerpo Solamente son historias y programas que habías elegido vivir simplemente para aprender a ir limpiando todo aquello que no pertenece a la verdadera frecuencia de la que vienes. Y esos programas es ir limpiando toda esta conciencia en cuestión cósmica y esta conciencia a nivel planetario inclusive. Y darnos cuenta que ese planeta está plagado de un virus llamado miedo y que ese miedo nos hace ausentes de nuestra conciencia y nuestra esencia verdadera que es el amor y que cuando realmente nosotros somos conscientes que como almas estamos observando un cuerpo que está ahí a lo mejor dormido y que puedes observar que eso es más sencillo de lo que te habías contado porque cuando estás dentro del sueño observas esa realidad y sientes que te abruma que te preocupa, que te hace sentirte eh, débil que te hace sentirte pequeña, pequeño y que sientes que no puedes con esa realidad pues claro, porque no la estás viendo con la óptica que tendrías que estarla viendo no la estás viendo desde el lugar o la posición correcta que deberías estarla observando. Eso es algo que nosotros tenemos que darnos cuenta. Desde dónde estás observándote. Desde dónde estás captando esa conciencia. Desde qué punto. Desde qué momento. Porque si ya perdiste el barco, ya perdiste la conciencia entonces es, vuelve a ti vuelve a ti vuelve a esta conciencia de saber que ese sufrimiento, que ese dolor que ese engaño, que esa mentira que esa traición, que esos celos que esa ira es un sueño y que cuando tú levantas tu frecuencia que cuando tú levantas tu vibración, que cuando tú te observas y te das cuenta que estás viviendo solamente esos programas por los cuales estabas envuelta, envuelto puedes salir realmente y observarlo desde otra óptica observar tu conciencia desde el punto más alto y la frecuencia más alta que es el amor sin embargo estamos tan sumergidos en esta frecuencia de 3D que la invitación que va a iniciar ahora con, con toda esta entrada, que ya viene, que ya está aquí a pocos días, que va a iniciar y que ustedes mismos van a observar que sus sueños ya no van a ser tan sueños, van a ser mucho más reales de lo que ustedes pudieran imaginar. Se van a dar cuenta que en realidad esta realidad no es nuestra verdadera realidad. Y que hablamos de esta realidad como si realmente fuéramos parte de ella, pero en realidad somos ajenos a esto. Y que solamente estemos aquí de paso, y que nuestra verdadera realidad nos está esperando justo a un paso. Y que la muerte en realidad no es muerte, es simplemente despertar a lo que en realidad nunca dejamos de ser. Esta semana, la semana pasada estuvimos hablando mucho de esto eh, varios amigos y yo sobre esta parte en donde nos damos cuenta que me dijeron date cuenta de lo ilógico que muchas veces decimos es que esto está demasiado loco decir, estamos eh, viviendo un sueño y te dices ¿realmente le, le llamas locura a estar despierto? Realmente le llamas locura a darte cuenta que este cuerpo no es tu cuerpo. Y le llamamos realidad al sueño que estamos viviendo. Sé que está muy loco este concepto. Sé que está así como muy descabellado. Pero en realidad es que es esto que vamos a vivir. Y es esto por lo cual hemos estado trabajando mucho tiempo. Todos. Por eso regresamos una y otra vez, regresamos una y otra vez para poder desconectarnos de esta parte que los budistas le llaman el samsara que es esta parte en donde estamos conectados con el sufrimiento, estamos conectados con el dolor y que cuando realmente podemos ser conscientes de que esta realidad no es mi realidad y que mi realidad puedo conectar con ella y que es esa, ese amor, esa conciencia que siempre hemos sido nosotros vamos totalmente a despertar y vamos a darnos cuenta que lo que en realidad me causaba sufrimiento y dolor no valía la pena no valía el estar llorando en sufrimiento, en tristeza, encontrarme perdida, encontrarme perdido, en no saber si estoy cumpliendo o no mi misión de vida, en no saber si realmente estoy haciendo bien o no con la familia que estoy, o estoy bien o no con la pareja que tengo. Y es darse cuenta, estamos viviendo un gran sueño, y el cual nos tomamos tan en serio todo el tiempo que nos desorientamos que ya no sabemos si vamos o venimos si regresamos o no y es cachar un poquito más a esa mente es bajarle la intensidad y que todo ese sufrimiento que me cuenta que muchas veces no está pasando porque mi mente se conecta solamente con los sueños del pasado o se encuentra con sueños atemorizantes de mi futuro de un futuro que todavía no pasa de algo que todavía no sucede y que estoy aquí en este momento ausente totalmente de mí porque estoy observando mi pasado estoy observando mi futuro pero me olvido de que la verdadera realidad está aquí aquí, justo aquí en este segundo, en este instante, en este respiro de nuestra vida. No existe nada a nuestro alrededor. Y que muchas veces ese sufrimiento dices es bueno, está presente, te duele. Pero si la existencia, la fuente te lo puso, es para que te pudieras liberar de ese sueño por el cual te mantenías aferrada, aferrado, y que ya no lo ocupas más, y que necesitas y requieres soltarlo, liberarlo, dejarlo ir. ¿A cuántas cosas, situaciones, personas te aferras el día de hoy, que ya no tiene caso mantenerlas en tu vida? Y que te mantienen anclada a ese pasado porque ya no quieres salir de ahí. O te mantienen anclada a ese, a ese futuro como conejito persiguiendo la zanahoria, sabiendo que tú mismo la pusiste frente a ti. Hemos creado una realidad totalmente hilarante llena de dolor, llena de carencia y a eso nos aferramos porque decimos es que esta es la realidad esto es lo que hay esto es lo que yo estoy viviendo claro porque estamos tan aferrados a nuestro sueño a nuestro dulce sueño que no deseamos despertar que no deseamos que nos abran los ojos no deseamos que alguien venga y nos cuente una realidad totalmente distinta. ¿Por qué nos tendrían que contar una realidad distinta? ¿Por qué tendrían que despertarme de este sueño? Y entonces nos damos cuenta de hacia dónde nos dirigimos. ¿Deseamos seguir soñando? ¿Deseamos seguir manteniéndonos? y conectados a esa misma frecuencia o realmente deseamos despertar de ese sueño y hacernos conscientes que lo que estábamos soñando no es nuestra auténtica realidad y entonces te vas a preguntar cuál es mi auténtica realidad cuál es eso que realmente es lo que yo venía a hacer nosotros somos amor somos alegría somos felicidad somos paz somos gratitud y eso es nuestra verdadera naturaleza es una verdadera naturaleza del ser humano todo lo demás que nos han venido a contar todo lo demás que se ha ido mostrando generación tras generación de sufrimiento, muerte, hambruna, dolor es parte de un sueño es parte de una situación que nosotros en realidad estamos viviendo y estamos tratando de darnos cuenta que esa realidad no es parte de nuestra realidad Obsérvala, date cuenta que esas situaciones por las cuales estás viviendo no son reales y muchos años, muchas décadas le hemos estado llamando a esto nuestra verdadera realidad cuando en realidad no lo es, es un sueño y que cuando nos tambalean nuestro sueño y como que alguien nos, viene, nos va y nos pica y nos dice, oye despierta <risa> despierta, estás soñando es es solamente una pesadilla, no fue real, no fue verdad. Despierta. Te das cuenta que entonces esa parte de la que yo te hablaba, en donde ese cuerpo que está soñando, sale el alma y le observa desde arriba y dice: Todas las, las cosas y todos los cuentos que nos hemos contado son totalmente. Un sueño. Sueños lindos y sueños de pesadilla. Pero todos finalmente son un sueño. En esta nueva era de Acuario nos vamos a tener que despertar a nuestra realidad. Nos han movido muchas estructuras de nuestros sueños. Nos han movido muchas cosas por las cuales nos estábamos aferrando y apegando demasiado. Que nos dijeron suéltalo esto no es tu realidad y que nos enojamos porque nos ponemos tristes y, y, y queremos controlar nuestro sueño queremos que dentro de nuestro sueño sean puros sueños felices y que no existan pesadillas y ese sueño profundo por el cual estamos ahora despertando estamos saliendo de esos sueños tan oscuros que nos están pidiendo decir abre los ojos abre los ojos de tu conciencia tu verdadera frecuencia tu verdadera conciencia de amor eres tú con la conexión que tienes con tu propio espíritu eres tú con la conexión que tienes con tu propio ser es todo aquello que habías perdido y habías olvidado, que está ahí adentro de ti. Todo aquello por lo cual habías temido escuchar esa voz que te está diciendo, despierta, esto es un sueño. Te está pidiendo cada vez más fuerte. Te está pidiendo cada vez a gritos desesperados, despierta. Esta realidad no es nuestra realidad. Nuestra verdadera realidad es el amor. Es la conciencia, es amar y ser amado, a eso venimos a esta tierra, a ser conscientes que todos los sueños de dolor, engaños, mentiras, sufrimiento, eh, desigualdad, es desapégate, porque eso no es verdad, despierta a tu verdadera esencia y tu esencia está completamente entera y llena de amor. Tu verdadera esencia es 100% amor. Y que le tememos tanto a escuchar nuestra voz, le tememos tanto a escuchar la verdad, que la callamos. Que decimos, es que no sé, es que quiero seguir aferrado a mi sueño, es que quiero seguir aferrado a esta persona, a esta situación, a esta casa, a este auto, a este trabajo a todo esto porque qué miedo despertar porque qué miedo darme cuenta que en realidad estaba soñando cuántas veces no terminamos con alguna pareja o terminamos algún trabajo o terminamos alguna situación y nos damos cuenta de hasta respiramos y decimos qué bueno que esto se acabó qué bueno que terminé de hacer esto porque ya estaba yo cansada así está nuestra alma y nos dice sigo esperando en amor que tú despiertes de este sueño sigo esperando en conciencia que dejes de culparte que dejes de sufrir que dejes de sacrificarte por los demás y que solamente te hagas consciente de que la existencia es venir realmente a ser feliz ¿Cuáles son esos sueños de terror a los cuales te estás apegando tanto? ¿Que los has vuelto tan tuyos? que es como esa situación en donde supuestamente estás durmiendo y te vuelves a contar esa misma historia una y otra vez? Y tal vez cambias de personajes, pero es el mismo sufrimiento una y otra vez. Y tratas, escucha bien la palabra, tratas de luchar por alejarte de eso. Y dices, es que he luchado tanto. Y claro, si luchas, te resistes. Y si luchas, persiste la situación. Y qué tal que lo único que te están pidiendo es, lleva amor, conciencia a esa situación. Abraza esa oscuridad. Abraza esa pesadilla y date cuenta que al cruzar eso puedes despertar en realidad y que lo único que te está pidiendo la vida es no le des tanto juicio y tanta interpretación y no te aferres y te apegues a esto, simplemente te estoy pidiendo que lo cruces y lo sueltes y pase. Hay tantas cosas por las cuales nos conectamos en diferentes frecuencias a diario Que no estamos tan conscientes de que nos llevamos a un sufrimiento Y que el día de hoy a lo mejor lo que estoy pasando es una decisión tomada mía desde un pasado Pero si yo soy consciente de que esto solamente es un sueño y que elegí algo que el día de hoy no estoy deseando Puedo transformarlo porque me doy cuenta que esta realidad no es en realidad lo que debería de estar viviendo. Y entonces despierto de mi pesadilla, despierto de lo que ya no me pertenece en este momento, de lo que ya no es necesario. Date cuenta de esa conciencia, date cuenta de ese momento, de ese tiempo, de la perfección que existe en todo esto. Y que esta conciencia en amor nos va a traer ese despertar. Nos va a traer el que nosotros dejemos de estar soñando. Que nos dejemos de todas esas bellas pesadillas y de todos esos eh, bellos sueños. Y que nos demos cuenta de la perfección. Y la perfección es aceptarte como eres. Y darte cuenta que no tendrías que cambiar nada, sino más bien tendrías que dejar de culparte, tendrías que dejar de causarte dolor, tendrías que dejar de causarte sufrimiento. Y en terapias y en sesiones muchas personas dicen, es que llevo 5 años de dolor, llevo 10 años con este dolor, llevo 20 años cargando este sufrimiento. Y entonces, ¿quién dijo que el que cargara 20, 30 años iba a ganar este sufrimiento? ¿En dónde está firmado? ¿Para qué aferrarse a esa pesadilla? ¿Para qué aferrarse a esa situación? Si ya no es necesario. Nadie te lo ha pedido. Tú... Has agarrado la banderita y te has colgado el estandarte y has seguido tu propia batalla. Pero esta parte de aprender a escuchar tu voz y que te está diciendo, ya no vamos a hacer esto. Pero tu mente te dice, sigue sufriendo, sigue culpándote, sigue sintiendo este dolor porque aún hay más por qué sufrir. Y tu voz te dice, tu conciencia te dice, es tiempo de que despiertes y que te des cuenta que ya no es necesario cerrarse a esa situación, a ese dolor. Porque la mente justifica por qué tenemos que seguir sufriendo 5, 10, 20 años. La mente siempre nos lo va a decir, siempre nos va a decir, no, síguete culpando porque lastimaste. Porque hiciste, porque dijiste, porque actuaste de mala, mala fe. Y nos seguimos autocastigando y nos seguimos autoculpando. Y seguimos cargando sufrimiento y dolor en nuestro sueño. Y cuando despertamos y nos damos cuenta que nuestra auténtica realidad es el amor. Y despertamos y nos damos cuenta que no era necesario tener tanto sufrimiento, tener tanto dolor porque aquí y ahora es lo que importa aquí y ahora es la conciencia que tengo aquí y ahora tengo la capacidad de ver ese pasado desde otra conciencia tengo la capacidad de ver ese pasado desde otra realidad desde otro pensamiento y ahí es en donde despertamos ahí es en donde despertamos de uno más de nuestros sueños cuando abrimos los ojos a la realidad nos cuesta mucho trabajo entender que somos amor porque nos hemos atado durante generaciones a entender que solamente existe el sufrimiento el dolor en nuestra vida y que a eso venimos, a cargar nuestra propia cruz. Cuando en realidad lo único que la existencia, la fuente, el amor, la conciencia, la divinidad nos está pidiendo es salte de ese sueño. Porque aquí te estoy esperando. Te estoy esperando con los brazos abiertos para recibirte y hacerte sentir que nunca, nunca me he separado yo de ti y que nunca te he visto con malos ojos, y que solamente te he visto con amor, y que solamente he querido abrazarte y curarte de ese sueño, eso es lo que nos pide la existencia, que despertemos cada vez más y más y más de todos esos sueños que nos hemos contado, de todas esas situaciones a las cuales nos hemos aferrado y que hemos querido mantener, y que sufrimos por mantener esa realidad, sufrimos por mantener esa conciencia. Y que siempre nos mandan señales como decir, hey, suelta tu sueño, hey, suelta esa realidad, pero queremos seguir aferrados. ¿A cuántas personas no les ha sucedido eso? ¿A cuántas personas no han vivido a través de... Todos esos sueños que nos contamos y que realmente los vivimos con tanta intensidad y con tanta pasión que queremos hasta venganza por lo que nos hicieron. Queremos castigo por lo que los demás nos están causando. Y cuando en realidad han sido sueños compartidos, cuando en realidad simplemente han sido situaciones por las cuales teníamos ya que despertar y que nosotros mismos, causantes de nuestro propio sueño nos vivimos y nos llevamos a ese punto y a ese momento para poder despertar y jugamos un papel importante en la vida del otro y el otro jugó un papel importante en mi vida para que yo pudiera despertar y darme cuenta que eso no significa amor, darme cuenta que, que la situación que viví no significa amor, darme cuenta que la familia con la que viví no tuvo amor, darme cuenta que eh, la pareja que escogí era porque ese era mi grado de conciencia de amor y que ese era el sueño que tenía que compartir con esa pareja para poder despertar y darme cuenta que eso ya no era necesario. Y verlo como una oportunidad. Verlo como una oportunidad para poder despertar. Sin embargo, a veces nos aferramos tanto a ese sueño que queremos seguir sufriendo y decir no quiero despertar, no quiero abrir los ojos, quiero seguir soñando y quiero seguir con este sufrimiento, con este dolor porque me es muy cómodo seguir soñando. Me es muy cómodo seguir con este dolor. ¿Por qué tendría que despertar? ¿Para qué tendría que despertar? Y entonces es, vuelvo al punto de a qué le llamamos realidad y a qué le llamamos sueño. Porque tal vez cuando estamos soñando en realidad estamos despiertos. Y cuando estamos despiertos estamos soñando. ¿quién podría decirnos eso? y ese cambio bueno pues hasta aquí la intensa plática del día de hoy, del amor y la frecuencia creo que es una muy bonita reflexión y, y es ese pim pim pim pim para cada uno de nosotros y decir despierta despierta porque si no <risa> no es amenaza No es amenaza Pero si no despiertas Alguien va a venirte a mostrar una pesadilla La cual te va a obligar a despertar Y no es amenaza A todos nos sucede Vivimos nuevamente de pesadillas Y que nos hacen sentirnos y vivirnos de esa forma Hasta que llegue un día en donde realmente todos despertemos, hasta que realmente llegue el día en donde todos seamos conscientes Y nos demos cuenta cuál es nuestra verdadera esencia, no todo aquello que nos habían contado que éramos Sino hacernos conscientes de todo lo que realmente somos en verdad Y bueno dice Martita, dice gracias Maggie por despertar esa conciencia gracias a ustedes por escuchar y mantenerse aquí conectadas dudas, comentarios, preguntas pueden ustedes, son libres de ponérmelo les recuerdo mis redes sociales Margarita Mercado Instagram eh, Margarita Mercado el canal de Youtube si tú te perdiste algún programa por favor entra y busca busca eh, los programas eh y no me queda más que agradecerte Por estar en este feliz Feliz, feliz y dulce sueño <ríe> En este sueño en donde mi realidad Es contar mi historia En donde Este sueño es contar Esto por lo cual Estamos viviendo En algún momento cuando termine de procesar Toda esta información Podremos hablar todavía más a profundidad La semana pasada viví una experiencia totalmente loca a lo cual le llamamos realidad la verdadera realidad que me llevó a esta reflexión y que me encantó compartírselas para el día de hoy y que nosotros realmente eh, que nos demos cuenta del sueño que estamos viviendo que nos demos cuenta de la realidad que estamos viviendo alterna ¿Y qué es lo que hemos elegido como sueños? ¿Y qué es lo que hemos elegido como realidad? Pues, muchísimas gracias a todas y a todos por estar presentes. Como siempre, me despido y deseo que un ángel te cubra. Te envuelva bajo sus alas, te llene de conciencia, de luz, de amor. Que te haga despertar. Que te haga despertar en el verdadera, la verdadera esencia de amor que eres. Y deseo que tu hogar esté plagado, lleno, lleno de ángeles. Que te otorguen luz, amor, conciencia, verdad, sabiduría. Y que hoy sea un día muy bendecido para ti. Que la luz, la luz te acompañe siempre. Gracias a todos. Nos vemos el jueves con mensajes. Nos vemos el jueves para mensajes del eh, oráculo y tarot. Y el siguiente martes para otro programa como este. Gracias y nos vemos, nos vemos este el jueves. Ah, recuerden que tenemos meditación. Tenemos meditación el día de mañana, Arcángel Chamuel. Eh, en Angelología con Maggie Tenemos meditación Chicas, chicos eh, Los espero 7.30 hora México 7.30 hora México En el grupo Angelología con Maggie Para que ustedes puedan meditar Recuerden tener una vela e incienso prendido Para nuestra meditación Nos vemos el día de mañana Bye, bye